Invitamos a todas las personas que se den cita en esta Feria de Servicios, Feria de Salud también. Así que son dos en una, donde nos acompañan diferentes eh, organizaciones sin fines de lucro y otras agencias estatales, como podemos hablar, eh, el Departamento de Vivienda, el Departamento del Trabajo, la Comisión Estatal de Elecciones. También eh, se está brindando eh, por parte de Sesco lo que es el servicio de los exámenes de aprendizaje tenemos a diferentes eh, organizaciones como MMM tenemos a Triple S y también se encuentra con nosotros proveedores de la salud como en este caso la licenciada Maris, que se encuentra junto a, a personal de la farmacia Lagovista en Levitown donde están tomando la, todo lo que es las pruebas de alta presión están vacunando la glucosa eh, tenemos personal eh, que nos están hablando de lo que son las placas solares. También se encuentra con nosotros. Eh, personal que están regalando las tablets. Así que si usted eh, desea también llevarse una tablet o una tableta gratis, usted simplemente ¿verdad? trae todos los documentos que le requieren y entre otras eh, eh, mesas informativas para nuestra comunidad. Nuestro compromiso como representante de este Distrito 10 en Tuabaja es Servirle a la comunidad y siempre tengo que decirle agradecida del Pastor Sistra, de la Iglesia Presbiteriana, a todos sus componentes eh, de los feligreses que han dicho presente y nos han prestado este espacio para que esta actividad se lleve a cabo. Así que cuentan conmigo en tu abajo y yo como siempre pues también estaré al servicio de cada uno de ustedes. Muchas gracias.